Bueno, ahí, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a otra micro de noticias de Ginova News del de día 13 de mayo del 2021, episodio 11 de esta segunda temporada. ¿Cómo estás, Jeso? Muy bien. Bueno, Muy bien, por suerte. Estamos acá saliendo a darle por Twitch esta vez y luego va, va a estar en, más adelante en, en, en YouTube el, el video grabado para que la gente que lo ve... Luego en diferido lo pueden mirar acá también en Twitch. Bueno, esta semana hubo unas cuantas noticias, este, así que vamos a arrancar con algunas cositas que teníamos pendientes de la vez pasada. Que para la gente que, que tiene Xbox y, y que usa Game Pass, ¿eh? que es el sistema de juegos eh, que tienen ahí con, con suscripción en, en Xbox y PC. Eh, en, en mayo eh, se otorgaron el Oulas 2, el Steam. El Final Fantasy XX2, el, que fue el Remaster y el Red de Online. Así que a aquellos que tengan Game Pass, no se olviden de este, echarle un vistazo, que son unos muy buenos juegos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Play, anunció PlayStation que se unía a Discord. Vamos a ver qué, eh, qué sucede con, con esto, de cómo, cómo lo incorporan. Discord es una de las redes... Eh, de charlas ya más usadas. Es como que ya casi la parte de foros se, se movió a Discord con, con esta opción de poder tener cámaras, de poder tener este audio, obviamente el audio y video a pesar de, también de, de los canales de chat. Es una mezcla como casi de IRC con video. y sí está bueno, la verdad es que yo lo empecé a usar hace relativamente sí. poco y tiene un montón de prestaciones que también puedes agregarle un montón de... Sé que no es el término, pero sabemos de plugins y demás giradas, bots que, que te controlan ciertas salas, el, el, el armar diferentes canales de contenido fijo, de, de generar permisos para que sean exclusivos para cierto tipo de usuarios, ese tipo de cosas también ayuda un montón a ordenar todo el tema que tiene que ver con comunidades. Y es algo que, dentro de todo lo que tiene que ver, eh, el, digamos, todo el fandom del gaming, vino como anillo al dedo y como que lo tomó como propio. Y la verdad, que la jugada que hizo PlayStation fue. Fenomenal, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque recordarán que hace no mucho tiempo atrás había salido una noticia en donde Microsoft le había ofrecido una cantidad de dinero X a Discord como para comprarla, que claro. la moneda de compra. Finalmente, Discord rechazó esa oferta y se acercó la gente de PlayStation y lo que le dijeron fue: te vamos a meter cierto capital si vemos como el con toda la red de usuarios de PlayStation y sin que esto. Eh, sin entrar en el tema de comprar Discord, sino como. Sí, es un. Asociar, es, como una, que te sí, mitad. Socin, es un partnership, sí, exactamente. Lo único que a mí en particular no me gusta tanto de Discord es que me parece que es un, es, no es tan intuitivo. Es, es una, mm, tiene una interfaz no. que, que es muy mucho texto, como el, como el viejo IRC, <risa> mezclado, que está bien. Yo, que tengo una cierta edad, eh, digamos, en ese momento estaba, pero no, era, perdón, era no, no, cierto texto. Pero. Este, es como que tiene, es como si fuera una interfase vieja con opciones de audio y video, que es lo nuevo, entonces es una, me, todavía te, no me convence. Vamos a ver cómo, eh, cómo se incorpora este, esto a PlayStation eh, y cómo se maneja, ¿no? En, si va a haber una interfase de ahí o, o, o simplemente uno va a poder este, comunicarse por audio y video directamente a Discord y nada más, porque obviamente es muy es incómodo teclear en una consola no vas a poder, que esta vas a estar con el control, por lo cual va a ser, obviamente, audio y video, pero bueno, de alguna manera va a salir vamos a ver cómo, cómo evoluciona Sí, todavía todo nos no ocurre cómo, cómo va a interactuar la gente de las Discord con de por medio, pero sí entiendo que es, es hacer una mojada de oreja Sí, sí, sí, exactamente Sí, sí, sí, totalmente Así que este Bueno, eso va a ser una de las de las cosas que, que tiene ahora para este año seguramente. Pues esperemos, ¿no? Que, que se no, empiece a mostrar a ver cómo, lo, cómo se incorpora. Eh, qué más? Bueno, eh, Sony estuvo comentando que eh, por lo menos no piensan que haya stock regular de PlayStation 5 hasta entrado 2022. O sea, no vas a poder ir a, a una tienda y conseguir stock ahí en el momento, sino que todavía va a seguir con todo este problema que hay de que eh, hay pocas unidades de que bueno esto, esto de la gente que compra para revender y demás lamentablemente vamos a seguir sufriendo ese tema imagino hasta que se, hasta que todo lo que tiene que ver con, con la pandemia y la producción de, de los chips que componen las consolas tanto obviamente esto lo está sufriendo todos, Microsoft y un montón de empresas que necesitan hacer chips este, así que bueno ellos por ahora, lo, lo que me parece correcto decir, por lo menos para no andar prometiendo cosas, que eh, en, piensan que recién eh, mediados de 2022 va a estar comenzando a regularizarse todo esto. Dios quiera que, que funcione bien, ¿no? Sí, Dios quiera que el mundo se sí, que el mundo se encamine básicamente. Eh, hay unas cuantas noticias de Sony esta semana eh, hoy se anunciaron los nuevos colores de DualSense el negro y el rojo que era la gente, la gente pedía el negro estaba como loca que le molesta que quiere el negro bueno, qué sé yo, ¿no? sí, Pero está muy bien, opciones, sí, sí, sí, es un poco la consola es blanca y bueno, querían que lo querían negro porque tenían también la consola negra, quizás porque se ensucia, la consola blanca se ensucia, pero obviamente ahora cuando aparezcan negros toda la gente va a tener negros y ahí va gente que va a querer decir ah no pero yo quiero también tener el blanco entonces Van va a tener que esperar a ver a ver si consiguen de nuevo los blancos y, y, y todo este rollo. Pero bueno, son bienvenidos. Eh, en venta se supone que van a estar el 18 de junio. Esto se anunció en, en, digamos, en las regiones principales. Pero hay que ver qué stock va a haber y, y, y demás. Ya sabemos cómo, cómo es esto. Lamentablemente, inclusive con los accesorios, también cuesta conseguirlos. Este, en todo lo que tiene que ver con con la nueva generación de PlayStation, así que bueno. Pero bueno, ya era, era lo que la gente quería. La gente quería el negro, bueno, ahí tienen. Ya está el color negro, va a estar disponible, y otro rojito. Eh, también con esto se, se anunció que hay varios juegos que tienen el soporte especial háptico del DualSense, que es que toda la parte de Rumble, de la sensibilidad que tiene en los juegos específicos. No sé, hay unos cuantos juegos que van a incorporar ya este, cosas que tienen que ver con... Eh, de cómo sentimos el juego ¿no? Con el Dual Sense. Y esos juegos que se comentaron Son el clan Clank park Que es uno de los juegos que, que bueno que sale ahora En junio El Subnautica Below Zero Ghostwire Tokyo Life is Strange Through Colors Scarlet Nexus que también es del mes que viene Mobile eh, Suit Gundam Battle Operation 2 El Ken A Bridge of the Spirit, Que sale eh, en agosto Y el Returnal que bueno ya salió Que ya si no grandes. lo tienen está fantástico eh, el juego de la gente de Housemark que es la gente que había hecho este... una sorpresa ¿no? Sí, eso, la verdad que sí, sí sí sí sí es una es una es una compañía relativamente chiquita indie diría yo no tiene mucho ¿viste? es como casi un juego indie que tiene el perfil o aspiraciones que o, o, o de un quizá un triple A y, y le está yendo súper súper bien la gente está muy contenta con el juego es un juego que, que no es para cualquiera porque es bastante difícil y es bastante cansador porque este tenés que tener, hacer sesiones de juego largas, largas, largas para poder ir avanzando. Y sí, yo bueno. sí, estaba leyendo también eh, toda la repercusión de, de, de, de los mancos de siempre. Porque el piden un save. Sí, y la verdad es que, siendo sinceros, al juego le vendría bien aunque sea un save por lo menos cuando pasás de nivel. Porque vos, supongamos que vos haces todo el primer nivel, pasas al segundo nivel y cuando morís empezás en el primero. No es que vayas a ser en el segundo, empezas en el primero, por pero lo cual Es parte del chiste del juego, ¿no? Sí, pero es un poquito, a mí lo que, a mí no me gustan los juegos que hacen las cosas dificultosas, incómodas, solamente para justificar la dificultad o decir es solamente para hardcores. Opinión personal, ¿no? A mí, ojo, te lo dice alguien que que juega el Dark Souls y toda la serie Souls y me encanta, pero me parece que en el caso de este juego del Returnal, si bien eh, eh, el juego me gustó mucho me parece que por lo menos debería tener eh, un pequeño save o una posibilidad este por lo menos cuando pasas de nivel para empezar desde ahí no es que vas a tener que hacer mucho cuando perdés ¿Qué en vos el decís, cuando segundo de saltás el bioma exactamente cuando vos pasas el, el primer bioma ya tenés que otra vez morís el, antes de llegar al boss del segundo y empezás de nuevo en el primero donde está la nave tiene cierta lógica porque vos volvés a la nave ¿no? En ese sentido, podría llegar a encontrar una explicación, pero quizás eh, podrían ponerle, no sé, que la parte de, que el, que el puerto de transportación esté en el, en el primer mapa eh, para pasar a, al segundo y seguir, ¿no? Y así y, y sucesivamente. Pero bueno, nada. Eh, es una apreciación personal nomás. Eh, eso no, no va en detenimiento del juego, así que eh, está muy bien. Hoy también se anunció, eh, la gente que de 3... Comenzó la registración y preparó, el, bueno, ya está el portal nuevo, va a haber una aplicación con un montón de cosas. Eh, y bueno, lo que, se, lo que se comentó hoy fue que el do, a partir del 12 de junio, eh, la versión pública digamos del portal va a tener acceso a cabinas de expositores con eventos especiales, contenido de video on demand, eh, artículos. Eh, las cabinas de los expositores van a, tener, eh, van a ser como centros del portal. Con donde tenés anuncios, información de los juegos, que está asociada a cada digamos a cada empresa que tenga exposición dentro de ahí de, de la E3. Eh, va a haber unos launches, que son regulares de reunión en línea para todos los que están asistentes. Capaz que no sé, es una especie de mega Discord, no sé, un PlayStation Home, no sé, uh -huh. <risa> no sé qué es lo que van a hacer. Con eh... un ejército de moderadores. Claro, va a ser un cachengue tremendo. Eh, los foros, va a haber foros especiales de debate en línea. Y para compartir entre los asistentes, foros seguros cerrados de alguna discusión capaz que haga un juego o un tema. Eh, tablas de clasificación, que va a tener, eh, van a mostrar ele elementos gamificados que se puedan recopilar y mostrar. Y eso va a tener un montón de, de, de cosas como para que la gente que, que ve el evento pueda interactuar eh, de varias maneras. Eh, va a haber una, una opción de creación de perfiles, por lo cual cada uno de nosotros va a tener un, un perfil especial seguro con un avatar. Que es algo bastante ya normal, ¿no? Eh, para el 3 Pero, pero eh, sí. Claro, es, es normal en otro contexto. Claro, por eso. Lo pasa que bueno, lo que están tratando de hacer es que es que tenga una piel un poco diferente, eh, el E3, porque el año es pasado que, ver, fue el evento sí, clásico video y nada más. Con un portal pseudo interactivo, que tenga sí. su bichito, aunque sea algo alojado hotel algo mínimo eh, que, que te permite una mínima interacción, que puedas elegir eh, que sala ir y que justo ahí, como si fuese una sala de proyección virtual, que justo ahí te tengas una conferencia o, o lo que sea. Hoy mismo hasta probar los demos online de algunas cosas no estaría nada mal. Eh, no me parece un mal camino. En no, este es un buen camino, virus, pero hay que ver con la, la masividad pedidos. que tiene el E3. Eh, ya es masivo, imagínate presencial, eh, y, y lo que puede llegar a ser si, si, vos estás en la comodidad de tu casa y te puedes meter, ¿no? Puedes o sea, confío que el E3 tiene una estructura detrás como para soportar todo, todo esto, una entrada masiva de gente, ¿no? Pero eh, vamos a ver, es una prueba, es algo nuevo, así que eso es bienvenido. Este, así que vamos a ver cómo funciona. Eh, también eh, de las empresas que van a estar participando, se fueron sumando algunas, y hasta ahora la, los que confirmaron presencia son Ubisoft, eh, Capcom, Nintendo, Xbox, State 2, Sega, Warner Bros., eh, Square Enix, eh, Bandai Namco, Exit Games que, y Marvelous de Estados Unidos. Eh, Hairbox, Freedom Games, Devil's Age Entertainment y Turtle Beach que bueno hace todos los accesorios que son bastante conocidos. Y también bueno, cabe, re, cabe recordar que bueno que Konami se, ya hizo que se va a saltar esta 3 porque está trabajando en proyectos. Tampoco se ve que tenían tanto para mostrar. pero Y bueno. los pachingos. Exactamente. Konami viene, a pesar de que mucha gente quiere Konami solamente para ver algo medio cringe, quizás. Pero la verdad es que, o sea, podían, eh, siendo eh, honesto, la verdad es que el año pasado levantaron bastante con lo que tiene que ver con la franquicia de Pro Evolution. Les fue muy bien, eh, a pesar de que era un update. Así que quizás podían haber mostrado eso, pero bueno, eh, vamos a ver si, si van a ser... Hacer... Seguro para la fecha van a tirar algún trailercito, alguna cosa, pero no Creo van a estar que el, con el tema es que la gran mayoría de la gente está esperando las IP de peso de Konami, las clásicas, sí. las históricas. Y Konami la verdad que no tiene de meterse en eso, pues está agarrando una bocha guita por otro lado. Claro. A mí me parece que lo, más, que lo más copado que podría hacer Konami es, aunque sea tercerizar en algún estudio que crea que va a a respetar la IP, y de última, si no quieren meterse ellos en el meollo de desarrollar, que permitan que otra empresa explote el producto y ellos cobrar regalías. Claro, no dejar se... que las franquicias No, mueran. no, está bien, licenciarlo. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver eh, cuánto piden por eso y cuánto... Porque es probable que haya hay empresas que hayan querido hacerlo, pero eh, hay que ver qué costo tiene. Y al mismo tiempo, también, con respecto a lo que tiene que ver con E3, eh, hay que saber también cuánto eh, ahí cuánto hay que poner para poder ser parte también del E3 y, y si te vale la pena, si vos tenés un solo juego para presentar eh, o, o algo no importante, tiene no tiene sentido gastar dinero en eso, yo la verdad en ese sentido me parece muy bien prefiero que no, antes de pasar digamos este, un mal momento de no tener tanto comparado con otros, porque eso la no, la, está la, al pedo. la comparación es, es obviamente es, es, es algo que, que va a suceder, así que es preferible que bueno se ahorren el dinero y estén con el tiempo para seguir desarrollando en los proyectos que estén haciendo. Eh, también este año, para que vayan anotándose, en junio va a estar el Summer Game Fest de G of Haley, que ya lo conocen. Es el único evento que estuvo haciendo anuncios el año pasado. Dentro de todo, hubo varios. Así que eso va a estar en junio. Y después Electronic Arts anunció, bueno, la semana pasada que va a haber que el evento que es de ellos, que es similar al E3, que es el... Eh, y ahí Play Live va a tener lugar este año el 22 de julio, ¿no? a es un mes después. O sea que vamos a tener una mitad de año, una catarata. Sí, de un, mes, y... un mes entero, así, todo junio y julio va a ser eh, año de anuncios. La verdad es que, por, lo, por el panorama que tenemos ahora mismo, en mayo, es, es como bastante tranquilo. Si bien hay ciertos lanzamientos, es como bastante. Comparación, es, es tranquilo, ¿no? Pero. En... Sí, sí, sí, siempre hablando de AAA. Exacto, así que vamos a ver qué se viene para la lo... generación nueva, algo, algo que llame la atención y que ya se pegue el salto de despegarse de lo que es Play 4 y Xbox One. Así que veremos qué, qué sucede. Eh, Capcom está súper contento con eh, <risa> es el Resident Evil Village, le está yendo súper bien, está levantando la compala pero pará, porque hay una trampita con el, con el anuncio de esto, porque lo que se anunció mm -hmm. es que hay 3 millones de unidades chipeadas, que eso significa que hicieron digamos, para hacerlo bien clarito hicieron 3 mil eh, 3 millones de copias ¿no? de ahí a eso vale. que, a ver, que, que eso, que eso se va que a los retailers eso no. va a los retailers y después se tiene que vender eh, pero la verdad es que el juego a mí Después voy a hacer seguro un streaming acá en, en Twitch y, y seguro en, en YouTube eh, desde el principio del juego. El juego me, me gustó, me parece que es una media entre las dos cosas, en, en, entre lo que fue estas dos rutas que tiene que tiene Resident Evil, que empezó con el, el 7 que era algo diferente en primera persona y demás. Y a, acá hay un, tiene un balance de las dos cosas, de lo que era el, un poco el clásico y, y bueno continuando la historia de Ethan que es del 7. Y la verdad que está, está muy piola el juego, la verdad que luego... Claro, porque tiene sus momentos de acción. Sí, tiene un, tiene cosas de acción y, y algunas cosas de terror. Bueno, la gente también se volvió loca con esto de la de la señora, la vampireza gigante. Así que mucha gente que está sí, comprando ¿no? no sé si por eso. <risa> Pero bueno, la verdad es que se está yendo bien. De, y... Del terror actual también, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, tiene mucho de eso del sustito, ¿viste? de Como en las películas de ahora, que es alguna cosa que no sé el ruido fuerte en algo, más con, con si juegas con auriculares, el clásico sonido y demás, que, que, que es una cosa dando mucha bola este, en los juegos, principalmente actualmente está, están dando muchísima bola a todo lo que tiene que ver con, con los sonidos, con el, el sonido espacial, el surround y todo, de cómo escuchas la, las cosas y demás, y eso está muy bueno. Te, sí, porque, me da la juego. sensación de que lo, lo que hizo Capcom es eh, tomar nota de de lo que estaba sucediendo en el mercado, capaz que un par de años más abajo en la industria, con cosas como eh, aulas o ese tipo de juegos, y a partir de ahí empezaron a replantearse el cómo orientar la franquicia algo que, sin dejar de ser eh, 100% de acción, como en los juegos anteriores, tú volvías a tener ese factor de terror, y ya hay un montón de cosas que vi que me parecieron, me remiten mucho a las experiencias que te brinda un juego como el Aula. Sí. Sí, sí, sí, así que eh, está muy piola. De hecho, el juego en Estados Unidos se agotó. Así que seguramente va a haber una reposición el, el mes que viene. Así que muy bien, bien por bien por Capcom. Que habían tenido, venían, te acordás que habían hackeado y demás. Así este... que por suerte sí, quedó no, ahí la cosa. Sí, quedó ahí la cosa. En eh, la serie Los Rings, en Amazon... Que bueno, falta todavía. Eh, sumó a Charlotte Branson, que es como directora de dos episodios. Que es una directora que también dirigió algunas cosas ahí en, en la serie que, es, que se estrenó el viernes pasado, la de Jupiter's Legacy. No sé si la vieron. La serie de superhéroes que está ahí en Netflix. Si no la vieron, mira, Sí, creo. yo me, me quiero hacer un, un espacio para verla porque vi opiniones bastante encontradas. Sí, yo también. La verdad que a mí a mí me gustó y eso que no leí el, el cómic. Tengo, o sea, tiene. Para mí tiene sus clichés, los clichés clásicos de, de, y el traslado a la serie y demás, pero no me ha parecido que la dieron bastante duro. La gente que no le gustó, como que fue bastante dura con la serie. Yo me vi los ocho capítulos, tipo casi atrás del otro, uno atrás del otro eh, y me gustó. También me hace acordar a esa serie y también, siendo sincero, soy una persona que, que mira todas las series de superhéroes algunas me gustan más, algunas me gustan menos esta me gustó, me pareció que está bastante piola no, sé, no puedo decir que sea la mejor serie de superhéroes o que... no sé si la tuviera que comparar por ejemplo con The Voice eh, no sé si superaría a The Voice eh, The Voice es un poco más gore, es diferente eh, y tiene un, un estilo un poco más este, eh, fuerte para, para muchas cosas que también transmite eh, pero no está mal, la verdad me pareció que está muy bien La gente que leyó, de hecho el cómic, dice que, te, que los trajes están literalmente iguales Y que tiene, bueno, obviamente tiene algunos cambios en adaptación Pero bueno, nada, la verdad que si no la vieron aprovechen Pero como decía, eh, la, la directora de uno de los capítulos de Jupiter's Legacy Va a estar dirigiendo los capítulos a un par de capítulos de Lord of the Rings Y la serie apunta a estrenarse en, bueno, en 2022 falta todavía que venía, se supone que iba, iba a ser en 2020 y se fue pasando y pasando, bueno, la quedó atrasada para 2022. Eh, después, el lancho and Dragons Dark Alliance, que es un juego que la, estoy esperando, porque me gustan ese tipo de juegos cooperativos de A4, hack and slash, casi caso, así en 3D, eh, bien para la gente de Xbox, va a estar en Game Pass, eh, disponible para consola, cloud y PC, el 22 de junio que se lanza el juego. Así que la gente que tenga ahí Xbox y PC y tenga Game Pass aproveche porque está muy bueno, es un juego para jugar. Este así como. -co o sea, es, es de lanzamiento en Game sí, Pass. Sí, lanzamiento y entra en Game Pass directamente. Así que bien por la gente que tiene que tiene Game Pass aprovechan. Eh, sí, un, junto... un día me gustaría sí. que, que nos damos un espacio para debatir sobre esta cuestión de, de los juegos gratuitos. Sí, podemos debatir. No sé no sé si estamos muy pasados de tiempo hoy, pero aún... No, se no, porque, hacer... porque quiero, quiero extra... buscar datos. Ah, ok, ok, ok. Ah, no, porque hoy pensé que querías una, una opinión o en particular sobre los juegos gratuitos o... No, no, pues, a ver, el, te planteo el, el interrogante, porque okay. a, a cualquiera como consumidor decir que le regalan juegos, tanto en, en estas cuestiones de suscripción o en, en Epic y demás, le puede llegar a sonar... Eh, súper seductor. Y obviamente que está hecho como para eh, eh, como anzuelo para pescar eh, suscriptores. Sí. El tema es cómo se mantiene eso a lo largo del tiempo. Porque ahora bueno, me imagino que cualquier empresa, se, y más estas que tienen una cartera gigantesca, se pueden permitir invertir millones en comprar o pagarle a las empresas X cantidad de guita para dejar libre su juego en su plataforma pero entiendo que no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Sí, de hecho bueno hay juegos, que, eh, o sea, hay juegos que entran en Game Pass y al mismo tiempo hay juegos que salen de Game Pass, no es que están permanentes. A eso también hay una diferencia en el caso de que tiene que ver con, con los juegos que se dan en, en PlayStation, mientras vos los agregues a tu librería después los podés descargar. Y permanece en el tiempo. Lo único que tenés que estar pendiente es que obviamente en el tiempo, en la ventana que tenés para descargarlos, ya los tengas, los bajes. Eh, y los tengas o los agregues a tu librería y después lo podés volver a bajar o, o bajarlos en otro momento, pero tenés que dejarlos en tu librería de, de juegos. Esto pasaba también en PlayStation 4 y en PlayStation 5 ahora. En caso de Game Pass, eh, te dan los juegos, pero los juegos entran y salen. ¿no? Y vos podés probar muchas cosas. Yo... Sí, para, para no. Después, si querés, en, en otro episodio charlamos un poquito más detallado. Eh, prefiero menos juegos y eh, más calidad y no 300 juegos, tener 500 juegos, porque la verdad es que uno no, no tiene ni siquiera el tiempo a veces para jugar los cinco juegos que te gustan. Menos va a tener para 50 juegos que no sabes si te van a gustar, te pueden gustar o no. No significa que haya juegos. Eh, digamos que no son triple a que no te puedan llegar a gustar pero tampoco hay tiempo y también tenés que tener entusiasmo de ir probando uno por uno para ver si te engancha o te engancha y no sé si toda la gente tiene ganas de eso pero eh, me has acordado la época de las copias de play cuando vos te vas a conseguir las cosas tan sencillo ya después sí, te... claro, le echas una y... CDs. Sí. a pilas básicamente a pilas cds y no jugás a nada jugas un rato y decís a ver otra cosa un rato a ver... es como que no le como que no le das tanta tanta bola Capaz que es una cosa psicológica, no, bueno, pero bueno. Bueno, a mí me pasa, inclusive una situación similar con, con Steam y las temporadas de oferta. Sí. O de la famosa lista de deseados. Tengo una cantidad de juegos que sé que no voy a llegar a jugar en mi vida y que incluso capaz que entiendo que yo me no compro juegos que, que van con mi perfil. No es que compro algo por comprar y después lo dejo tirado. Claro. Pero... Se volvió un juego en sí mismo a esperar la oferta. El acumular como acumular figuritas. Sí, es así Porque no es que dejas de comprar, inclusive tenías tu librería llena con cosas que ya sabes que no te alcanzan tiempo para jugar, seguís comprando. Me, me tomo ahí un momento para saludar ahí a, a, a Martuns, que está en Japón. Metido uh -huh. acá mirando el stream. Así que saludos para él, saludos para la gente de allá. <ríe> a toda la gente de Shinova ahí en, a en la muchachada Japón. nipona, exactamente. Eh, así que, sí, bueno, es un tema para, para charlar, digamos. Y cada uno puede, puede poner y cada uno puede, digamos, elegir qué el, es el, el lo que más le gusta. Hoy se fue, ya se, se anunció que Ratchet Clank, el Rift Apart, eh, ya fue Gold. Así que, bueno, igual fa, falta muy poquito para que el juego salga. Eh, y después se estrena la cuarta temporada de Castlevania Netflix, yo, yo miré la primera Hoy. temporada y después como que primero la primera temporada a todo el mundo le gustó, a mí más me cuesta los juegos que, que los juegos, los lo que tiene que ver con la animación si el dibujo no, no me convence del todo me cuesta verlo a pesar de todo eso lo vi la primera temporada, me gustó no me volvió loco, pero bueno, sé que tiene muchos fanáticos y obviamente si hay una cuarta temporada eso significa que sí, los tiene. mira yo sin estar pendiente de esta cuestión del lanzamiento de la cuarta temporada la empecé a ver eh, el viernes. Sí. Porque estaba buscando ahí que ver y dije, uh, la tengo hasta colgada la voy a empezar a ver. Estoy por la mitad de la tercera y estoy fascinado. Una, una maratón. Sí. sí, sí, pero me están ganando me estoy clavando un par de capítulos por, por día y Llegué justo para ahí. Capaz que hoy dejo ahí al filo de terminar la tercera como para bajármela del fin de... Pero garpa una bocha. Me estaba gustando muchísimo la serie, así que si alguno no sabía que estaba o la dejó pendiente así como yo y demás, que aproveche ahora que tiene un par de capítulos más como a pegarse una buena panza. Sí, eso eh, la, la, es lo, lo bueno que se puede llegar a decir la pandemia, que uno a veces tiene, un poco, tiene más tiempo... Eh para andar mirando series y esas cosas y... mira no sé si llevas tiempo o me acostumbré a estar multitasking, con un ojo para allá. ¿ves? No, pero, pero está, está bueno de tener de también compañía cosas compañía para, para ver. Radio, porque viste, vos, ¿Sí? vos de repente te dice una serie que te una o dos series que te gustan mucho y después se terminan los capítulos de esa serie y queda con un vacío que no sabes qué ver. Y siempre ah, y reco y recomendaciones idea. de algo que sabemos que nos pueden llegar a gustar vienen bien. Por ejemplo, como decíamos antes, bueno, The Voice, hay gente que yo se la recomendé, que no la vio todavía, eh, ahora salió la de Jupiter, que la pueden ver también, estuvo la de, de Falcon and Winter Soldier que estuvo buena, WandaVision, ¿no? ahora bueno, se viene la de la serie de Loki, eh, estuvo la de Bad Batch, que ya, se, ya eh, comenzó en Disney ⁇ Plus. Eh, así que todo lo que es series de, de este estilo, de lo que nos eh, suele gustar a nosotros, animación y lo que tiene por choclero y, y demás. Eh, superhéroes y toda la, toda esta onda de géneros eh, que uno posiblemente les guste. A la gente que también le gusta los videojuegos, siempre viene bien para tener aunque sí. sea ahí. No tenés nada para mirar, no sé sí. qué mirar, ya terminé la serie que estaba mirando la temporada. Bueno, ya tenés algo que ya tengo en el tintero para ver. así claro, que... Y la vengo intercalando con capítulo de Capitán N ¿no? Sí, ah, la serie sí. bueno, original. Bueno, eso te digo. Entonces, eh, nunca viene mal una de estas este, recomendaciones. Así que bueno. ¿Te ¿Pues a mirar Capitán N en su momento, Fernando? No. ¿Estoy hablando de la serie sí. de Nintendo? Sí, no, no, no, no. No, no es eh, mi piacere. <risa> ah, me, me, me revuelvo el corazoncito por una cuestión de nostalgia. No vuelas sí. la miro con la chocolatada. No, si no, no, no yo, yo miro. La, la, la verdad, si, tu, si tengo que decir cosas que estuve mirando retro. Eh... Mamartun no, Martún, que está en Japón, no, no sé si está, no mira nada de eso. Estando en Japón, no, no creo que... No, no se sé, del de, de la onda otaku estando allá. No, no, no. Así que, pero yo estoy mirando series viejas que, que había visto algún que otro capítulo. City Hunter, estoy mirando que es vieja, vieja, vieja. Bien, sí, sí. Pero buena marca. Sí, sí, sí, que está buena. Y debo andar por la mitad del, de la primera temporada, por ahí. Eh, ni divertida la serie, la verdad que son capítulos, son cortitos, o sea, sabemos que los, los capítulos de anime son 20 minutos, 22 minutos, está bueno para, para mirarse un par antes de dormir, y como es graciosa la serie, estoy mirando eso y estoy como yendo mucho a lo, a lo retro, tenía ganas de rever de volver a ver el Cabo Vivo y demás, como que me dio un poco ganas de este revival, y, y me puse a, a ver eso, lo único que no, no me pondría a ver de nuevo sería Evangelion pero quiero ver la película cuando, cuando llegue y demás. Y bueno, también para la gente que estuvo si estuvo estuvo que estuvo viendo Demon Slayer, que es Kimetsu no Yaiba, la película eh, ya está disponible, así que seguramente la van a encontrar por ahí, en alguno de que otro sitio. Creo que está Aniplex también la tiene, la película. Así que después de ver la primera temporada, mírense. Eh, la de Kimetsu no Yaiba el Mugen Train, que es la, la, la que es la película que salió ahora, que es el pie... Ya queda para la segunda temporada, que se va a estrenar, calculo que a fin de año. Eh, miren lo que está muy peor a esta serie. Sí, le debo poner un vistazo. Sí, ahí bueno, la, el tema, sí, la animación, a mí me gusta mucho eso. La animación, eh, eh, a, digamos, a mano alzada, sin tanta computadora, me gusta mucho. La animación de las épocas 80 y 90, le tengo un cariño como súper especial. Así que creo que es lo que más me llama la atención y o sea soy capaz de verte soy, soy, es más probable que yo te mire una serie retro de esas que te, que, que mire una serie nueva y de hecho eh, cuando miro las dos cosas do, estoy siguiendo dos series una de ahora y una de las viejas eh, no no no tienen ese gustito no, no, es es muy, es muy difícil de explicar yo, hay que ver que para la gente depende de la edad que tengas quizás no te, no te dice nada mirar les dice esta animación Vieja, qué sé yo, te parece como medio. ¿Y por qué sí, lo de antes era mejor? Vamos a decirlo con todo. <risas> <risas> para parafrasear para, para el, el dicho, decir sí, todo lo pasado fue mejor, pero bueno, qué sé yo, hay cosas buenas ahora, ¿no? Pero bueno, eh, el, el tema del estilo de animación y los diseños, eh, no sé, y también muchas veces el humor, no sé. Eh, ahora capaz que no sé, con toda esta modernidad, City Hunter debe ser remachirulo. Mal. Sí, sí. Cla canceladísimo. Sí, canceladísimo, mal, pobre. Eh, pero no sé, me parece tan tan tontamente inocente. De, de, para los chistes son bastante boludos, para desarmarlo de una manera. <risa> Uno mira la hora de los chistes. Eh, y, la, y la clásica cosa del doble sentido japonés. Eh, Nada, son estos chistecitos, ni siquiera llegan a ser casi casi ofensivos son más, Es más tonto que, que, que, que ofensivo, diría ¿no? Pero bueno, si no la vieron eh, en YouTube, creo que hay gente ahí, algún que otro canal que subió así de entrada No están en español, no pidan en español porque es difícil Pero por lo menos con subtítulos en inglés lo van a poder este, encontrar Así que péguenle ahí una, una mirada Sí, Alberto Olmedo hoy, imposible, imposible este, así que bueno, eh, entonces con esto ya cerramos, nos vemos este, la semana que viene, bueno, el estamos ahí, mañana si no me equivoco, ya sale el Mass Effect, Legendary Edition, así que para jugar, para revivir las, la serie increíble, y ahora todo el remasterizado, con un montón de cambios y mejoras en todo el sistema de todos lo, los tres juegos y demás, así que aprovechen y si no lo conocen el juego nunca lo jugaron. Eh, está todo paqueado de unos solos Por un precio, tienen los tres juegos remasterizados Así que viene, viene Buenísimo eh, Y otra cosa que también, antes que me olvide Con respecto al, al Resident Evil, el Village, el reverse Que era la parte de multiplayer eh, Se atrasó y eso va a estar en teoría En julio, recién Que mucha gente dijo, eh, me compré el, el Juego y no vino el reverse, qué sé yo Bueno, es por eso, porque eh, Tuvieron seguro algún temita y se atrasó Así que va a estar en disponible en, en julio y ahí punto para cerrar eh, la semana que viene, fin de la semana que viene yo calculo que ya va a estar eh, Ginova número 3 tapa ah, más amor, ya va a estar eh, saliendo ahí de la imprenta, papel así como nos gusta así que toda la gente que hizo su precompra la va a poder ya este, retirar en los puntos de retiro y demás así que Nada, eh, seguramente cuando ya tengamos la revista en mano vamos a mostrarla para que, que lo puedan ver, así que nada, estén ahí pendientes Hermosa, ¿no? de esto. Muy semana. lindo el spot que le hiciste hace este número. ¿no? ¿Te gustó? Sí, es ¿Eh? más, me lo tendrías que pasar porque lo quiero compartir. <risa> bueno, dale. Sí, estuve intentando ahí para para que puedan ver. Hay, hay una persona que me preguntó, che, pero tiene pocas páginas. No, es un adelanto, no puedo poner todas las páginas ahí en el video, en el video se muestran, es un video donde se muestran un poquito las páginas, Una de... es un teaser de lo que es el número 3 de la revista, y de hecho ya estoy ya estoy ahí viendo también lo que va a ser la etapa del, del número 4, que seguramente va a estar, eh, yo calculo que en agosto, vamos a esperar como hicimos esta vez para que haya suficiente contenido, suficientes juegos, vamos a tener seguramente la review del Ratchet and Clank, eh, teniendo en cuenta como viene el panorama sí, si, llegamos con el, con, con el Kena, el Kena sale en los primeros días de agosto capaz que sale antes de ese o capaz que esperamos aunque sea justo a meterlo ahí, ahí justito justito al final que es uno de los juegos que también la gente está esperando va a estar seguramente lo del Dark Alliance eh, que quizás haya una nota especial sobre eso y bueno seguramente también sobre el, va a haber notas sobre películas, sobre lo que tiene que ver con la serie de Loki un montón de contenido, este como siempre, de cosas de cultura pop y de videojuegos. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima semana. Gracias, amiguitos. Cuídense. No olviden ahí hacer la precomprita. Exacto. Nos vemos. Chao, chau. chau.